Hola, hola. Eh, ahí creo que estoy, bueno. Hola. Hola a todos, buen día. Perdón la, la demora. Me lleva mi tiempo entender estos temas de tecnología. Me costó entrar en vivo, pero creo que ahí estoy. Así que... Vamos a comenzar con la práctica del día de hoy. Eh... A ver, me está pidiendo que... Esto es como un experimento para mí, es la primera vez que vamos a transmitir en vivo Vamos a probar a ver cómo fluye, cómo, cómo sucede y, y, y si no, vamos a continuar con los links eh, vía, vía Google Meet Bueno, hoy es, hoy es día C. Quetzbalin Es día 1 lagartija Es un día que corresponde al rumbo tierra, al rumbo sur Witzlampa, no hol en maya, entonces corresponde a todas posturas que se le llama ikamana o liquil erguido en maya, posturas de pie, posturas donde nuestro objetivo es canalizar la energía y justamente transformarnos en este intermediario entre lo material y lo divino, entre la tierra y el cosmos, poder enraizar a través de nuestros pies, nuestras piernas esa, ese soporte, esa energía hacia el suelo y a lo largo de toda nuestra columna crear estos espacios y desde nuestra coronilla proyectar esa energía hacia arriba ay disculpan, me está saliendo un cartel que no sé qué me está pidiendo ¿se ve bien? ¿alguien me podría escribir en un comentario si se ve bien, si se escucha bien? porque me pide que ponga no sé, me sale un cartel <risa> perdón eh. <risa> si se ve bien Porfa, si se ve bien y si se escucha bien Se me ponen que todo ok Así continúo porque me sale un cartel a cada ratito De que tengo que poner la pantalla O algo así de Entre 15 y 60 FPS Y no sé qué es eso Entonces si se ve bien ya lo dejo así Y ya, ahí va Muchas gracias, gracias Tonatiu, genial así continúo con la explicación de la práctica <risa> eh, bueno entonces decía que el objetivo es eh, estar canalizando la energía transformarnos nosotros en este, en este canal, en esta conexión y también desde esta conciencia eh, la técnica nahuálica de, del rumbo sur, de las posturas así de pie que es la práctica que vamos a hacer hoy eh, es el recorrido corporal, es la propiocepción, la conciencia corporal tonal toca eh, y es llevar justamente la atención a, a estos otros sentidos que tenemos que es la propiocepción, la interocepción, es decir, estar conscientes a recibir las señales que nos envía nuestro cuerpo desde nuestro interior, cómo se ubica nuestro cuerpo en el espacio y nuestra mente reacciona en base a, a esa información que recibimos de nuestro cuerpo y cuando lo podemos hacer de manera consciente, esto nos ayuda justamente a a, a la expansión de, de nuestros estados de conciencia, que es lo que busca la práctica de Kinam, ir expandiendo y, y también ir desarrollando ese potencial que tenemos eh, de percepción así que bueno, los voy a invitar a que, a que nos pongamos todos de pie para comenzar la práctica como hacemos siempre con la, la apertura de los rumbos eh, y luego comenzar a hacer un recorrido por estas posturas de pie, que este recorrido de las posturas de pie también eh, tiene una simbología representando el ciclo de vida individual desde la primer postura y a Otul el guerrero eh, que representa como la llegada de la conciencia a la tierra a través como de la guerra de los sexos y luego la finalización en la postura del trameme el cargador como adulto responsable, como y como el baluarte de una comunidad entonces ir al medio pasando por las etapas de desarrollo del embrión con Kueli y, y la adultez con eh, con el torcido, con Yolot que también representando este cambio de atención de la vigilia a la, a la atención onírica así que los invito a que cuando realizamos esta práctica sobre todo al ser online estemos bien conscientes de lo que estamos haciendo estemos presentes y sintiendo nuestro cuerpo las señales que nos envía, las sensaciones las sensaciones sutiles también la respiración que estemos ahí acechándonos utilizando esta herramienta también del acecho bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a ponernos de pie para realizar nuestro saludo. Voy a correr ese cartelito que me sigue saliendo. <risas> bueno, ahí va. entonces, vamos a dejar nuestros pies paralelos entre sí, apuntando los deditos hacia el frente. Aquí vamos a imaginar tres líneas que van a salir dos de los segundos dedos de los pies se van a irradiar por nuestras rótulas, pateras o rodillas luego a nuestras crestas ilíacas, hombros y de ahí se van a ir irradiando hacia arriba luego la tercera línea media es la línea central que va a ayudarnos a alinear nuestro coxis en vez de que nuestra, nuestra pelvis y nuestro sacro esté inclinado o esté relajado, vamos a llevarlo directo hacia la tierra y desde coronilla directo hacia el cosmos entonces de esa manera transformarnos en un canal creando estos espacios Bien, un canal activo, consciente vamos a estirar los brazos, las manos aquí podemos rotar los hombros hacia abajo y hacia atrás tenemos esta conciencia en nuestros dedos, en las manos los habito, los siento y lo mismo en los dedos de nuestros pies primero puedo abrirlos, separarlos, crear espacio entre cada dedo y luego enraizarme bien a la tierra y desde ese lugar vamos a buscar estar erguidos pero relajados a la vez en la postura, erguidos pero sin tensión entonces voy a llevar la mirada amplia hacia el frente activando la visión periférica sin punto específico, voy a micro flexionar las rodillas para que no haya ninguna tensión, ninguna traba y desde ahí voy a cerrar los ojos unos instantes voy a aflojar las manos, pero voy a ser consciente de ellas de la energía que irradian, que transmiten, que canalizan voy a empezar a tomar conciencia del cuerpo les invito a que cierren sus ojos, relajen sus músculos faciales relajen su lengua, sus labios observen su postura que el peso del cuerpo se distribuya equitativamente. Y vamos a llevar toda nuestra atención a la respiración natural. No cambien nada, observen cómo es su respiración en el cuerpo. Únanse a su propia respiración, a sus latidos, al ritmo cardíaco. conectando con la respiración y con el ritmo cardíaco y ahora lento y suave vamos a ir abriendo nuestros ojos y vamos a llevar nuestras manos hacia nuestras costillas bajas vamos a llevar los codos hacia atrás y vamos a realizar tres respiraciones de reciclaje, inhalando por nariz, exhalando por la boca, todo el aire. Y vamos a notar que cuando respiremos lo que se tiene que poder abrir es nuestra caja torácica. La caja torácica tiene la habilidad de abrirse hacia adelante, hacia los lados y hacia atrás. Entonces vamos a tratar de lograr esa amplitud de 360 grados, haciendo respiraciones bien amplias. Entonces vamos a inhalar profundo por nariz abriendo la caja torácica y... exhalo todo ese aire por la boca, relajo, inhalo. Exhalaciones bien largas, profundas. Luego vamos a relajar las manos... Hacia la tierra, vamos a empezar a utilizar el primer macho manas, gesto manual, giro las palmas hacia el frente, junto todos los dedos, dejo los pulgares aparte y estiro hacia la tierra, desciendo los hombros, crezco con toda mi columna hacia el cielo y conecto el piso con el techo, el cielo y la tierra, desde mi cuello, el centro perceptual. Raíz, colot, conecto hacia la tierra y desde Tekpat hacia el cielo, hacia arriba. Cierro los ojos unos instantes más, conecto. Abito los pies, las manos, los dedos. Y desde acá vamos a comenzar con nuestro saludo Naucampa. Abrimos los ojos a Maiteca Kawil, en Maya vamos a jalar esa energía de la tierra y coloco en nuestro centro de poder los puños cerrados en crestas idíacas, codos hacia atrás, vamos a cruzar el puño derecho hacia el hombro izquierdo, tomo una inhalación profunda, concentro la energía y al exhalar extiendo el brazo, ofrendo el corazón, la práctica hacia Tlahuis Trampa, el rumbo este, el rumbo donde moran los seres masculinos el rumbo de la luz, del sol, el elemento fuego. Y vamos a conectar con esa energía para nuestra práctica. Vamos a llevar nuevamente ese puño hacia nuestro centro de poder. Y luego lento paso el peso sobre el lado izquierdo, pongo la pierna derecha por delante del pie izquierdo y manteniendo ese alargamiento en nuestra columna, inhalando elevamos talones y damos un cuarto de giro hacia la izquierda. Y lento y suave deposito los talones otra vez hacia la tierra. Inhalo, concentro la energía, cruzo el puño derecho hacia el hombro izquierdo. Exhalo, extiendo el brazo, ofrendo el corazón, la práctica. Ahora abrimos el rumbo mictrampa, el rumbo norte. El rumbo de los difuntos, chamanes y profetas. El elemento aire. Y a medida que vamos abriendo los rumos, vamos sintiendo esta identificación con todo lo que nos rodea, con nosotros mismos. Es una forma de reconocer y reconocernos. Tomo esa energía otra vez hacia mi centro de poder, puedo bien hacia atrás. Llevo pie derecho por delante del izquierdo, inhalo, elevo los talones. Exhalo, damos un cuarto de giro hacia la izquierda, deposito talones. Inhalo, cruzo el puño derecho hacia el hombro izquierdo, concentro la energía. Exhalo, extiendo el brazo, ofrendo el corazón, la práctica. Hacia Trampa, el rumbo femenino. el del elemento agua, la calma, la introspección, lo profundo, lo oscuro. Habito ese lugar en mí para renacer desde esa oscuridad. para conocer esas profundidades estar en introspección durante la práctica traigo esa energía hacia mi centro de poder y llevo pie derecho por delante del izquierdo inhalo, elevo talones exhalo, damos un cuarto de giro y lento, suave, deposito talones hacia la tierra inhalo, cruzo puño derecho hacia el hombro izquierdo concentro la energía Exhalo, extiendo el brazo, ofrendo el corazón, la práctica Y abrimos el rumbo Witzlampa Es el rumbo que rige la energía del día de hoy Nos vamos a conectar con ese elemento, con la tierra Con todo lo que está vivo, todo lo que nos rodea Entendiendo que formamos parte de ello Y eso forma parte de nosotros mismos Voy a traer esa energía hacia el centro de poder cruzo pie derecho por delante del izquierdo, inhalo y al exhalar damos otro cuarto de giro y finalizamos donde hemos comenzado el saludo estiramos los brazos nuevamente y ahora activamos el macho manas, el gesto de conexión desde la base de las palmas empujo la tierra, levanto los dedos hacia los lados y activo toda mi columna y sobre todo la cara posterior del cuerpo que no se me vaya el cuerpo arqueándose para atrás sino que siento que por detrás mi espalda empieza a crecer, a ganar espacio, ese espacio que tantas veces con la mala postura no nos damos cuenta y comprimimos, tomo conciencia de ese alargamiento y aflojo, desde aquí vamos a separar un poquito más que el ancho de caderas o ancho de caderas dependiendo de cada uno, podemos abrir levemente la puntita de los dedos hacia los lados y que nuestras rodillas sigan esos segundos dedos de los pies. Hacemos una microflexión de piernas, brazos por delante, vamos a comenzar a moldear nuestra respiración. Inhalando, empezamos a elevar brazos con piernas flexionadas. Mantenemos esos hombros bajitos y al exhalar vamos a poner la mano izquierda por delante de la derecha y exhalando por la boca empujo ese espacio, estiro las piernas. Entonces vamos a continuar, inhalo. Mantengo sus hombros bajitos, exhalo. Inhalo. Lo vamos a hacer varias veces, cada uno puede seguir su ritmo. Vez más profundo y ahora voy a cambiar y cuando empiezo a elevar los brazos voy a jalar esa energía del cosmos cerrando las manos el puño y las voy a ir descendiendo hacia mi centro de poder activando este otro macho humanas de poder en Nahuatl, en Maya sintiendo que no hay espacios vacíos creo resistencia muscular en cada movimiento como si realmente pudiéramos manejar eso, lo invisible, lo que nos rodea y nuestros sentidos no pueden percibir Esos otros sentidos internos. Y ahora en el último nos vamos a quedar abajo un poquito hasta donde cada uno pueda. Jalo esa energía, la desciendo hacia mi centro de poder y voy levemente hacia atrás. Las rodillas que no pasen, los dedos de los pies. Si estoy de costado voy hacia atrás, inclino y me siento. Entonces trato de mantener la columna erguida, la cabeza que siga la línea de la columna. Mucho cuidado con esto para adelante mantengo hacia atrás respiro y acá podemos cerrar los ojos y quedarnos cinco respiraciones nariz, nariz en esta postura activando nuestro centro conectando nuestras piernas preparando para la primera postura del sur, el guerrero y a otro ahora desde acá Lentamente, inhalando voy a empezar a estirar las piernas, a ponerme de pie y vamos a empezar a levantar los talones del piso y a extender los brazos hacia el cielo. Voy a procurar mantener mis hombros bajitos, no estar sumergida entre los hombros, hombros bien bajitos. Arriba los talones pasamos mayoritariamente el peso sobre el dedo gordo, de los segundos dedos de los pies. Y ahora jalo esa energía del cielo, cierro. En el gesto de poder y exhalando voy descendiendo, entrando en la sentadilla. El que necesite puede separar un poco más sus piernas teniendo en cuenta sus rodillas. Si las rodillas se abren demasiado, separen un poquito más para alinear con los segundos dedos de los pies. Eso va a depender del cuerpo de cada uno. Entonces desde el centro, inhalo, empiezo a estirar piernas, levanto talones, empiezo a estirar brazos, me alargo hacia el cielo, hombros bajitos exhalando cierro las manos en puño desciendo ese gesto manual al centro de mi pecho entro en una sentadilla, apoyo talones inhalo, voy extendiendo el cuerpo elevando talones exhalo y me alargo, me alargo por completo vuelvo a exhalar descendiendo los brazos los puños entrando en una sentadilla recuerden que es hacia atrás me siento siempre hacia atrás y cada vez trato de ir un poquito más profundo hacia atrás. Inhalo, levanto, arriba los talones, arriba el torso, estiro brazos. Vuelvo a inhalar, jalo esa energía del la desciendo hacia el centro de mi pecho, bajo talones, entro en la sentadilla. Vamos por última vez, arriba inhalando, estiro, elevo talones, alargo todo el torso. Y ahora, desde aquí, desciendo los talones hacia la tierra, bajo bien los hombros. Y ahora vamos a empezar a reproducir el movimiento, justamente que nos contractura cuando elevamos las clavículas. Entonces, al inhalar, voy a pegar los hombros hacia las orejas, hacia mi cuello. Y al exhalar, desciendo. Inhalo. Puedo exhalar también por la boca. Inhalo. Porque vamos a estar trabajando con esto durante toda la práctica. Así podemos identificar la diferencia. Ahora más suave. Y por última vez. Aflojo, relajo. Y ahora vamos a relajar un poquito, muñecas, cuello. Empezamos en movimientos en rotación externa con nuestros dedos, muñecas. Dejo caer mentón hacia el pecho y hacemos círculos con la cabeza, asegurándonos de que no nos quede ninguna tensión, círculos, como estamos en espejo, cada vez que digo hacia la derecha se va a ver al revés, pero traten de estar atentos, seguir la guía de la voz, ahora estamos subiendo por el lado derecho, bajando por el lado izquierdo, tratamos de coordinar los movimientos de la cabeza. ...y de esa rotación externa en nuestras muñecas. Podemos abrir un poquito la boca, relajar la lengua, los labios. Y ahora cuando el mentón pasa por el centro del pecho, detengo el movimiento... ...los deditos apuntando hacia adelante, bordes externos de los pies paralelos... ...flexiono rodillas y empezamos a caer vértebra, vértebra hacia el piso hacia la tierra, relajando todo el peso del cuerpo hacia adelante y hacia abajo. Dejo un espacio entre los hombros y mis orejas y apunto la coronilla hacia el piso, la cara hacia el ombligo. Relajo toda la columna. Me aflojo. Puedo mover la cabeza suavecito como diciendo que sí. Luego suavecito como diciendo que no. flexiono piernas, inhalando empiezo a subir vértebra a vértebra lo último en reincorporarse es la cabeza, postura de pie y ahora voy a llevar los dedos pulgares dentro de las palmas cierro en puño y empiezo a hacer los círculos en rotación interna dejo caer el mentón hacia el pecho y empiezo a hacer círculos con la cabeza subiendo por el lado izquierdo y bajando por el lado derecho Vamos a continuar haciendo esos círculos. Al inhalar es cuando la cabeza sube, al exhalar es cuando la cabeza baja. Y ahora, cuando el mentón pase por el centro del pecho, vamos a detener los movimientos. Flexiono piernas, relajo brazos y cuelgo vértebra a vértebra. Recuerden que sus deditos de los pies están apuntando hacia adelante. Me voy a tomar con cada mano cada codo, voy a meter la cabeza entre mis brazos, alargo la columna, inhalo profundo. Y al exhalar me voy hacia el lateral derecho sin mover la cadera, solamente la columna. Inhalo, paso por el centro. Exhalo, lateral izquierdo. Es cortito, es chiquitito, sin mover la cadera. Inhalo, centro. Exhalo, aflojo brazos. Inhalo, subo vértebra a vértebra. Lentamente. Exhalo, postura de pie. Mantengo esta apertura al ancho de caderas, puedo separar los deditos un poquito más hacia atrás. Vamos a simular un triángulo por delante de nuestro hueso cúbico que es esta zona de acá, nuestra pelvis. Y ahora lo que vamos a trabajar es unas pequeñas sentadillas antes de entrar en la postura del guerrero. Lo voy a mostrar de frente, de costado también. Desde aquí la idea es inhalar. Y ahora exhalando voy a profundizar en esa sentadilla separando los brazos, separando los dedos. Simulando el movimiento que hacen mis isquiones, los huesitos por debajo de la cadera, abriéndose en esa sentadilla. Al inhalar, concentro, abrazando desde mis costillas posteriores hacia costillas frontales ese centro, exhalando, entro en esta sentadilla otra vez. Entonces, al inhalar, reincorporo, al exhalar, entro en esa sentadilla profunda hacia atrás, alargando la columna. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Lleven toda su atención a estos dos huesitos por debajo de su cadera, cómo se va abriendo. Exhalo. Y ahora trato de ir un poquito más profundo. Inhalo, abro. Recupero. Exhalo. Inhalo, abro. Subo, perdón Exhalo Inhalo y me pongo de pie Otra vez piernas ancho de caderas Vamos a entrar en la postura del guerrero Yautum Katum en Maya Jalo la energía de la tierra Cierro las manos en puño Y las coloco en mi centro de poder Los codos se van a mantener bien firmes hacia atrás Y nuestro pecho y corazón abiertos y por delante inhalo profundo, mirada hacia el frente y nos vamos a concentrar en este intento de la postura del guerrero me dispongo a pelear mi última batalla inhalo profundo y al exhalar voy a entrar en una sentadilla leve, chiquitita, cortita al principio vamos a ir bajando de a poco disponiéndonos a pelear nuestra última batalla nuestra guerra florida inhalo profundo y al exhalar entro un poquito más en la postura, lo muestro de costado, ahí voy bajando, las manos parece que van subiendo pero en realidad es mi torso el que va bajando, y como las manos siguen en el mismo lugar, codos hacia atrás, inhalo profundo y ahora exhalando voy a entrar lo más bajito que pueda en la postura, activando mis cuecuellos raíces, mis cuecuellos bajos, los centros perceptuales, donde radica nuestro centro de voluntad, nuestra perseverancia, voy bien profundo, bien abajo, y ahí respiro, nariz, nariz, sostengo. Y nos apoyamos en este intento de estar dispuestos a pelear nuestra última batalla, enfrentando nuestros enemigos interiores, nuestras debilidades, todo lo que queremos soltar, superar. Vamos a abrir los dedos, apuntando hacia la tierra las palmas. Inhalando vamos a empujar esa energía desde las caderas por nuestras piernas hacia abajo. Enraizando otra vez, conectando Y vamos nuevamente, dos veces más Lo mismo, inhalo, jalo esa energía Exhalo, coloco en mi centro de poder Inhalo profundo Disponiéndonos a pelear esta última batalla Exhalo, entro levemente en la postura Postura del sur, guerrero Primer postura del sur Inhalo Exhalando, desciendo un poquitito más Inhalo y exhalando, desciendo lo más profundo que puedo, activando ese centro de voluntad. Eso que tanto necesitamos, la voluntad, es lo que nos moviliza, es lo que nos rige. Que la voluntad rija nuestra práctica el día de hoy. Que sean más fuertes que la mente. Abrimos los dedos, abrimos las palmas y empujo. Y vamos por última vez. Vamos a trabajar con retenciones ahora. Jalo esa energía de la tierra. Inhalo, exhalando, coloco en el centro de poder. Inhalo. Al exhalar entro en la postura. Inhalo. Y voy a retener pulmones llenos. Retengo. Retengo con pulmones en pleno. Exhalando, bajo un poquito más en la postura y bajo... Exhalo hasta vaciar pulmones y cuando mis pulmones se vacíen, voy a retener en vacío. Voy a retener en vacío. No respiro. Me observo, me acecho, inhalo. Y ahora exhalando entro lo más profundo que pueda. Y cuando vacío otra vez los pulmones, de nuevo retengo en ese vacío. Me observo, me observo. Me Dispongo a pelear la última batalla. Abro los dedos, empujo con las manos y ahora sí inhalo. Exhalo y aflojamos. Sacudimos un poquito el cuerpo, la cabeza. Relajen todos, suelten. Que no quede ninguna tensión después de la postura de recién. Vayan movilizando el cuerpo. Ay, qué bueno que se ve y se escucha bien. Genial. Entonces, ahora vamos a dar un poquito de estiramiento a nuestros cuadris, son nuestros soas, a toda la parte del cuerpo que estuvo trabajando. Vamos a pasar el peso del cuerpo sobre la planta del pie izquierdo, vamos a estabilizar esa pierna, puedo mirar un punto eh, fijo al frente que me ayuda a mantener ese equilibrio y me voy a tomar con la mano derecha el tobillo derecho por detrás, vamos a juntar las rodillas alineando caderas, alineando el hueso cúbico cerca del ombligo. Y vamos a colocar nuestro pie en flex. Sería deditos hacia el piso, talón hacia afuera. Y desde acá, ahora el último ajuste es coxis, hacia la tierra. Hueso cúbico, hacia el ombligo. Y si puedo, elevo el brazo izquierdo. Entonces, de esta manera, presionando hacia adelante, van a sentir cómo se puede estirar realmente la pierna. Hombro bajito, rodillas juntas y traigo ese coxis hacia la tierra, el hueso cúbico hacia el ombligo. Y ahí estiro, ese pie está en flex Traten de mantenerlo así Bien, activo, si necesito una pared me puedo apoyar directamente de la pared Me puedo apoyar en una silla, mantengo Mantengo Y aflojo, suelto Relajo y vamos con el otro lado Siempre paso a paso, todo lo hacemos lento porque lo hacemos conscientes Nada es porque sí Paso el peso del cuerpo, mirada a un punto fijo, me tomo del tobillo contrario, el tobillo izquierdo, pie en flex, rodillas juntas, área de hueso cúbico hacia mi obligo. elevo brazo derecho, el bajo el hombro, mantengo y estamos todo el tiempo creando como estas microacciones. nos ven así de lejos, inmóviles de pie como si no sucediera nada, pero por dentro estamos creando varias acciones alineándonos, enraizando, trabajando con esa biotensibilidad, con estas fuerzas opositoras, y aflojo, suelto, sacudimos el cuerpo, vamos a preparar para pasar a la segunda postura del rumbo sur, sur, entonces nos vamos a colocar al comienzo de nuestro tapete, de nuestro mat, Vamos a bajar a la tierra a través del círculo energético, piernas paralelas, jalo esa energía de la tierra, coloco en mi centro de poder. Y ahora vamos a llevar los puños apuntando hacia el cielo, codos hacia atrás. Sería cuando tenemos los puños aquí, los llevo hacia arriba. A medida que vamos a ir abriendo nuestros dedos, vamos a ir llevando nuestro hueso púbico, ahora lejos del ombligo, llevando poxis hacia afuera y hacia atrás, arqueando la columna entonces de a poquito a medida que vamos inhalando vamos arqueando eso va a continuar a lo largo de toda mi columna hasta que lo último es la cabeza y luego desde abajo de a poquito voy recogiendo esa pelvis voy serpenteando la columna recorriendo esa energía inhalo, estiro y ahora redondito exhalando voy cayendo hacia la tierra puedo flexionar las piernas siempre, siempre si lo necesito toco el piso, arrastro esa energía Arrastro por los costados de mis piernas y voy subiendo, subiendo, subiendo esa energía hasta depositarla en mis caderas, otra vez. Entonces inhalo, abro, exhalo, cierro, recojo y levanto, inhalo, estiro, hombros bajitos y exhalando, caigo redondito hacia la tierra otra vez. Le damos esta lubricación, esta hidratación a la columna. Y estamos todo el tiempo conscientes de esas manos y esos dedos. Habiten esos dedos, sientan cómo se recoge la energía, se levanta, se transforma. Vamos trabajando con la energía de nuestro cuerpo. En realidad sería si con nuestro cuerpo energético, con uno de nuestros vehículos. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Lo vamos a hacer varias veces buscando darle esta flexibilidad a la columna, esta lubricación. Inhalación guía los movimientos, por última vez al inhalar es que voy abriendo, al exhalar voy cerrando, al inhalar me estiro y al exhalar cae otra vez con cascada hacia la tierra, camino con las manos hacia adelante buscando la postura de cuatro apoyos firmes como cuatro pilares, vamos a activar nuestro centro, nuestro abdomen y mantener la columna neutral. Trabajamos separando nuestra columna, vamos a trabajar ahora con la parte alta de nuestra espalda, con la zona dorsal, entonces al inhalar vamos a dejar que el pecho, el esternón caiga entre medio de los omóplatos, sin flexionar las piernas, sin dejar caer el abdomen y al exhalar vamos a empujar, entonces vamos a inhalar, retracción, exhalar, protracción de escápulas, entonces de esta manera vamos trabajando todos los movimientos estos de nuestros hombros de nuestros homóplatos como el que hacíamos antes elevando y deprimiendo sin flexionar los codos es solamente un movimiento sutil entre nuestras eh, escápulas entre nuestros homóplatos al inhalar y al exhalar el cuerpo. ahora vamos a detener el movimiento y vamos a comenzar con toda la columna dándole flexibilidad a toda la columna otra vez entonces vamos a comenzar desde la parte más baja apoyo deditos y empiezo a sacar coxis hacia afuera y hacia afuera Voy arqueando, arqueando, arqueando toda la columna, empujando siempre hacia el cielo y por último la cabeza, inhalando. Al exhalar voy a empezar desde la parte más baja también. A mí me gusta también empezar desde los empeines. Apoyo empeines, empiezo a traer pelvis, coxis hacia adelante y luego por último, último, último es la cabeza lo que va a bajar. De nuevo, deditos de los pies, coxis, isquiones. Vértebra a vértebra la columna se va acomodando Y lo último en subir va a ser la cabeza El movimiento inicia desde el coxis y se finaliza en la cabeza Para ir y para volver Inhalando vamos abriendo y exhalando Vamos cerrando, redondeando Tiene que ser lento, consciente, para que realmente puedan percibir cómo está su columna, cómo se siente, si hay alguna rigidez en alguna parte. La exhalación vamos a continuar respirando, estirando alargando toda la columna y con la siguiente inhalación abro el pecho, mirada hacia adelante y voy a deslizar mis caderas hacia atrás llevando isquiones hacia talones, eso es lo que más me importa y luego estirando y alargando el torso si la cabeza acá no llega al piso no pasa nada es más importante que los glúteos sí, vengan hacia atrás y desde ese lugar Estirarme, estirarme, estirarme, estirarme, alargar ahora vamos a llevar mirada hacia adelante apoyo deditos de las manos solo dedos de las manos llevo los tríceps, los apunto hacia abajo hacia el piso en esta rotación externa con los hombros, inhalo y al exhalar voy a caminar con las manos hacia el lateral izquierdo me voy a estirar alargando que la cabeza siga quedando entre medio de los brazos es un lateral cortito y viene más desde el abdomen no tanto desde los brazos Luego inhalo, paso por el centro Exhalo, me voy hacia el otro lateral Me estiro hacia ese otro lateral Inhalo, paso por el centro Exhalo, levanto Y ahora vamos a activar un poco las rotaciones de nuestras caderas para la postura de cuello Entonces vamos a levantar la rodilla izquierda en 90 grados hacia atrás mantengo con el abdomen, ahora libero hacia afuera y hago círculos, círculos cortitos, pueden ser cada vez más amplios a medida que podamos mantener nuestra eh, columna y la espalda estable, que no se nos hunda, que no se nos redondee, entonces vamos marcando estos círculos, dándole lubricación a la cadera, primero en rotación interna. Luego detengo, aflojo y ahora levanto y hago los círculos en sentido contrario. Voy desde la cara interna hacia afuera. Círculos en rotación externa. Ya tenemos esa estabilidad en la parte alta del cuerpo. aflojo, detengo aliño y vamos con la otra pierna círculo primero hacia por acá lo estoy haciendo hacia adentro rotación <ríe> interna hasta donde cada uno pueda sin que se nos desvíe la columna eso del cuerpo cuando hacemos estos círculos mantenemos ese centro bien activo el pie también está en flex está activo y detenemos alineamos columna y ahora vamos a vamos a llevar la pierna derecha bien estirada hacia atrás apoyando los deditos de ese pie Luego ese pie va a cruzar por arriba de la pantorrilla y el pie izquierdo. Se cruza por detrás. Y voy a hacer que el talón apunte hacia el cielo, Me siga apuntando hacia el cielo. Desde acá empujo hacia arriba con los brazos activando la columna y ahora quiero mirar por arriba de mi hombro izquierdo el talón izquierdo. El talón quiere venir para la izquierda, el talón derecho, perdón, talón derecho, no izquierdo, y quiero llevar la mirada por arriba de ese hombro activando esta flexión lateral de mi lado izquierdo y la extensión lateral del lado derecho y acá de respirar siempre ese centro activo, abrazándolo desde costillas ahora inhalando, vuelvo hacia el centro, traigo esa pierna y cambio estiro la planta del pie izquierdo, apoyo deditos del pie y lo cruzo por arriba de la pierna derecha la idea es mantener ese talón apuntando hacia el cielo. Y ahora trato de mirar por arriba de mi hombro derecho, cerrando el espacio entre costillas bajas y cadera. Y respiro. Eso es. Y ahora vuelvo otra vez la pierna. Apoyo activamos deditos de los pies y ahora acá el que puede solo si dice que si es posible el que puede y quiere vamos a levantar las rodillas 5 centímetros del piso y acá vamos a mantener unas respiraciones abrazando ese centro ya con la columna bien activa bien despierta vamos a mantener unos instantes inhalo profundo y ahora, exhalando, voy a apuntar mis isquiones hacia arriba y hacia atrás, acechando, pasando por unos celos. Luego, si puedo, si es posible, voy a primero meter la cabeza entre mis brazos, cerrar costillas, y luego, si puedo, estiro las piernas. Pero es más importante la columna. Si por estirar las piernas vamos a quedar ahí, como muy redonditos, es mejor flexionar piernas y apuntar isquiones hacia arriba y hacia atrás. Tiene que estar este contacto entre el abdomen bajo y los muslos. Por más que estire mis piernas, tiene que existir ese contacto. Cierro costillas y ahora empiezo a caminar con las manos hacia atrás. Flexiono piernas y redondito empezamos a subir, preparándonos para la postura de cuello. Entonces, el catch en maya. Vamos a trabajar como esto que estuvimos haciendo de lubricar nuestras caderas. Ahora las vamos a colocar en rotación interna ambas. Entonces ese movimiento va a surgir desde nuestra pierna, desde el fémur. Entonces, desde el muslo ese movimiento va a venir cerrándose una pierna, luego la otra. Para entender que viene bien desde este espacio. Ustedes no sé si se pueden tocar acá las cingles para notar que ese movimiento está surgiendo desde ahí para no lastimarnos flexiono levemente las rodillas sin que se toquen y vamos acá a alinear nuestra pelvis y nuestro sacro y desde ahí puedo estirar un poquito otra vez las piernas quedan como en una micro flexión pero lo importante que acá es que nuestra pelvis y nuestro sacro esté alineado ahí luego estiramos los brazos hacia adelante hermanas de recepción y luego juntamos todos los deditos nuevamente hacia el centro Llevamos como si fuera un montoncito, un puñadito, los dedos hacia los hombros Y empezamos a elevar los codos Y acá vamos a redondear la parte alta de la columna Sumergiéndonos hacia nuestro centro Pero sin dejar que las clavículas se eleven como para quitarme el cuello Mi cuello sigue largo, sigue teniendo espacio No sé si se llega a ver ahí como que el cuello no queda ahí eh, sumergido, sino que sigue este espacio en los hombros. Siempre viene este espacio, redondeo columnas, cierro los ojos y me dispongo a entrar en la postura del tullido, de cuello. Vamos a cerrar los ojos, cada uno acá y hacer 13 respiraciones, nariz, nariz, lentas, conscientes. despliego mi potencial y manifiesto mis frutos. Ese es el intento de esta postura, representando el crecimiento, el desarrollo del embrión, los cambios por los cuales atraviesa. Vamos hacia nuestro interior buscando ese potencial. 13 respiraciones nariz-nariz. Cada uno cuenta a su propio ritmo. No dejen que sus hombros se eleven acortando sus cervicales. De hecho, por la cara posterior del cuerpo, el cuello está bien largo, tiene mucho espacio. Mis hombros quieren descender, mis codos quieren subir. La espalda se amplía. Cuando finalizamos esas 13 respiraciones, despacito, lento. Primero vamos a ir bajando los codos, cerrando las manos en puño y vamos elevando otra vez la mirada. Llevamos las, los puños hacia nuestras clavículas, como desde el corazón vamos creciendo y elevando nuestro esternón. Desde el corazón. Alineamos nuestros pies hacia adelante. Y aquí desde Xochitl, nuestra flor, nuestro corazón, vamos a empezar a crecer otra vez hacia el cielo. Elevando talones y elevando brazos. Me estiro y alargo todo el cuerpo. Hombros bajitos, centro activo. Me alargo, me alargo, me alargo desde la cara posterior del cuerpo. Cresco, desde todos los lados crezco. Me alargo. Respiro. Y ahora exhalando voy a descender cruzando el brazo izquierdo por delante del brazo derecho. Vamos a cerrar los ojos unos instantes y nos vamos a observar luego de esta postura, manteniendo esta intención que nuestra atención se apoye en la intención, para que la mente no cree diálogos internos, no se distraiga. Despliego mi potencial y manifiesto mi. Despliego mi potencial y manifiesto mis frutos Y relajo brazos Vamos abriendo los ojos Vamos a entrar ahora en la, la tercera postura del sur Yo lo, Vamos a cruzar pierna derecha por delante de la pierna izquierda si molesta la rodilla de atrás, puedo adelantar un poquito el pie, eso no, no hay problema. Entonces, mantengo brazos hacia los lados. Ahora desde acá vamos a inhalar, elevar los brazos. Altura de hombro giro palmas, sigo subiendo. Y me voy a tomar con mi antebrazo derecho, por arriba del antebrazo izquierdo voy a tomar los codos. Bajo bien los hombros, inhalo profundo. Y ahora al exhalar, me voy a ir hacia el lateral izquierdo. Entonces voy a quedar como mi cuerpo, como si fuera una media luna. Si acá no me molesta el cuello, no me duele, puedo abrir más el pecho y llevar la mirada hacia el lado derecho. Profundizo en la apertura de ese lateral. Inhalando, elevo el torso y abro el pecho. Y ahora exhalando, voy a ir una flexión hacia adelante, dejando caer todo el torso y aflojando los brazos. Relajo la cabeza dejo espacio entre los hombros y las orejas, aflojo, flexiono piernas, inhalando, vamos subiendo, vértebra, a vértebra, exhalo, postura de pie nuevamente, y vamos a cambiar, pierna izquierda por delante de la derecha, deditos que apunten adelante, inhalo, elevo brazos, altura de hombros, giro palmas. Sigo subiendo y ahora mi antebrazo izquierdo va a estar por arriba del derecho. Voy a tomar mis codos, voy a bajar los hombros, inhalo profundo. Y ahora al exhalar, me voy a ir hacia la derecha. Voy hacia la derecha y ahora, si puedo, si no me molesta el cuello, llevo la mirada hacia el cielo, abro el pecho y exhalando, voy a crear esta flexión por el lado derecho hacia la tierra aflojo los brazos, me dejo caer, todo el peso que se vaya para adelante y para abajo, que se activen los deditos de los pies, metatarsos, y ahora inhalando, flexiono piernas, vértebra a vértebra, reincorporo, lo último en subir es la, columna, es la cabeza, descruzo y ahora sí, vamos a entrar en la postura de short. Entonces, vamos a pasar... Eh, en Maya. <risa> vamos a pasar pierna derecha por delante de la izquierda Vamos acá a procurar que las caderas queden apuntando hacia el frente Eso es donde más vamos a prestar nuestra atención, que esté ahí Inhalo, elevo brazos, altura de hombro giro palmas Sigo subiendo, jalo esa energía, cierro las manos en un puño y al centro del pecho y ahora, exhalando, vamos a comenzar a rotar el torso hacia el lado derecho, sin mover la cadera. No se lleven su cuerpo hacia atrás desde la cadera, sino que la cadera queda ahí y el torso empieza a girar. Comprimo mi cuerpo, libero mi espíritu. Hombros bajitos, codos a altura de hombros, torsión. Comprimo mi cuerpo, libero mi espíritu y las dos caderas siguen mirando hacia el frente. Puedo cerrar los ojos si me siento estable y firme en la postura, si no me caigo. O lo puedo intentar y si se caen lo vuelvo a intentar otra vez. Comprimo mi cuerpo, libero mi espíritu. Ahora inhalando vamos a pasar por el centro y al exhalar vamos a rotar hacia el otro lado. Y acá también vamos a tener en cuenta de que no se nos vaya la cadera para atrás, sino que la cadera se mantenga y sea el torso el que gira. Que nuestras manos no vayan más allá de la línea del esternón. Comprimo mi cuerpo, libero mi espíritu. Comprimo mi cuerpo, libero mi espíritu. Esta postura representa ese desarrollo de niño a adulto, representa este cambio de atención, de atención, llevar la atención vigílica. La tensión onírica representa Olin, el signo movimiento. Inhalando, vamos pasando por el centro. Exhalo, libero los brazos. Voy a descruzar ahora la pierna y vamos a cambiar: llevar pierna izquierda por delante de pierna derecha. Inhalo, elevo brazos altura de hombro, giro palmas, sigo subiendo, jalo esa energía del cosmos, bajo las manos en puño, inhalo profundo y ahora al exhalar torsión hacia el lado izquierdo, hacia el lado de la pierna que tengo por delante, no dejen que se vaya la cadera, la cadera se mantiene y la torsión surge desde la parte baja del abdomen y de la columna hacia arriba, se irradia comprimiendo el cuerpo para liberar el espíritu ahora sí si es posible vamos a ir llevando la mirada hacia atrás, hasta donde cada uno pueda dejando los puños al centro del esternón cada uno hasta donde pueda comprimo el cuerpo, libero el espíritu que se sientan esas fuerzas opositoras mi cadera queriendo volver, mi pecho queriéndose abrir, inhalo, voy pasando por el centro nuevamente, exhalo, me voy hacia el otro costado, rotación, ahora solo si es posible, si puedo, vamos a llevar la, la cabeza hacia atrás, hasta donde más pueda, hasta donde me lo permita el cuerpo hoy. Comprimo mi cuerpo, libero mi espíritu. Si es posible cerrar los ojos. Ahora inhalando, vamos volviendo hacia el centro. Vamos a descruzar la pierna izquierda. Vamos a juntar nuestras piernas los deditos apuntando hacia el frente y vamos a llevar las palmas apuntando hacia el cielo a la altura más o menos de nuestro corazón del centro perceptual xochitl, flor palmas hacia arriba alargamos la parte posterior del cuerpo, nos alineamos mirada hacia el frente, activo visión periférica y luego cierro los ojos y vamos a quedarnos unos instantes en este gesto, en este macho manas de invocación, de invocación divina. nonotza, Habita en sus manos con su atención hasta poder percibir la pulsación del ritmo cardíaco en sus palmas, en sus dedos. Y como al tener las piernas juntas me hace crear esta... Este equilibrio, esta búsqueda de balance para ir encontrando ese centro. ¿Cómo se puede percibir el movimiento interno, Oli? In. Vamos a elevar las palmas un poquito más, las manos hacia la altura de la cabeza. Los hombros siguen bien bajitos, que haya distancia entre hombros y orejas. Sientan sus manos, sientan sus pies. Canalizamos la energía en estas posturas del rumbo sur. Y exhalando suave, lento, aflojo Vamos a bajar al piso a través del círculo energético Para realizar nuestra última postura del rumbo sur La meme, el cargador Entonces, tomo esa energía de la tierra Coloco en mi centro de poder Llevo palmas hacia el cielo Flexiono piernas Y empiezo desde la base de mi columna Al largo y abriendo ese candado energético Al exhalar voy cerrando Serpenteo la columna, inhalo, estiro, y exhalando caigo redondito hacia la tierra. Arrastro esa energía por el piso, por mis piernas. Exhalando, deposito lo que me corresponde. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Inhalo, estiro, hombros bajitos, exhalo, caigo. Pueden flexionar piernas si lo necesitan. Una vez más. Vestido. Exhalo. Y ahora vamos a caminar hacia adelante. Activo y apoyo manos debajo de hombros, rodillas debajo de caderas. Vamos a activar nuestro centro nuevamente. Entonces, apoyo deditos de los pies, inhalo y arriba las rodillas. Voy a mantener cinco respiraciones, si es posible, nariz-nariz. Cinco respiraciones. Si es posible, si no es posible, apoyo las rodillas en el piso, no pasa nada. Y ahora desde aquí, apuntando siempre los tríceps hacia atrás exhalo, llevo estiones hacia arriba y hacia atrás acecho, piernas flexionadas miro hacia adelante, cierro costillas inhalo, entro en masa entre el alargo la columna cierro costillas ahora exhalando nuevamente, flexiono piernas mirada hacia adelante, y acá vamos a preparar para saltar o dar un paso voy a mostrar las dos opciones, si no quiero o no puedo saltar, voy a dar un paso hacia adelante, llevando un pie por la cara externa de un brazo Luego un pie por la cara externa del otro brazo Y luego desde acá nos vamos a levantar en la postura de meme cargador Entonces, centro activo Siempre el peso nos vamos hacia atrás Nos venimos para adelante, siempre hacia atrás Y e ingresamos en la postura Si quiero y puedo hacer un salto Lo que vamos a hacer es desde Estar en acecho Mirar hacia adelante Siempre desde flexión para hacer de suspensiones en las articulaciones Y no caer haciendo un golpe fuerte Inhalo Retengo, salto Y al exhalar Entro en la postura Entonces esa respiración me ayuda A caer como flotando A crear esta suspensión en nuestras articulaciones Y ahí entonces vamos a Profundizar en la postura Del cargador Codos, altura de hombros Los deditos la, la, apuntando hacia atrás, palmas hacia el cielo, centro activo, me quedo, mantengo, alineo mi conciencia con el intento universal, representando a este más igual y al merecedor, al adulto responsable, al baluarte de la comunidad, a hacernos cargo, a hacernos cargo de nuestras decisiones, de todo lo que hacemos. Y ahora vamos a hacer tres estiramientos. Hacia arriba, como estuvimos haciendo durante toda la práctica. Voy a inhalar. Voy a alargar mis brazos y elevar mis talones. Estirar, estirar por completo. Exhalo. Entro en la postura nuevamente. Inhalo. Me estiro, hombros bajitos. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo Manos al piso Puedo hacer saltito o paso hacia atrás Como cada uno quiera Si hago paso, doy uno Otro, mantengo y apoyo rodillas Y si hago saltito, otra vez en suspensión Ayudándome de la respiración Y luego apoyo rodillas Y así lo vamos a hacer dos veces más Alineo, apoyo deditos de los pies Inhalo, rodillas arriba Sostengo Sostengo, exhalando, llevo guiones hacia arriba y hacia atrás, acecho. Inhalo, alargo la columna, alargo eh, más a Exhalo, ose, lo miro hacia adelante, acecho. Inhalo, preparo para saltar. Exhalo, entro en la postura del cargador. Sostengo, alineo mi conciencia con el intento universal sostengo, puedo ir un poquito más profundo si lo necesito si puedo alineo mi conciencia con el intento universal y hacemos tres estiramientos, inhalo arriba esos talones activo ese centro, exhalo inhalo inhalo alineo mi conciencia con el intento universal Inhalo Bueno, metí un cuarto ahí <ríe> Exhalo, me quedo Alineo mi conciencia con el intento universal Como ejemplo Con todo lo que hacemos, con nuestros pasos, el ejemplo Apoyo las manos Y saltito hacia atrás Si puedo hacer el saltito, exhalo, apoyo rodillas Vamos de nuevo Por última vez Inhalo, levanto rodillas sujeto, mantengo, respiro posa nariz, nariz nariz boca, como ustedes lo sientan exhalando llevo uniones hacia arriba y hacia atrás mirada hacia adelante, acecho inhalo, alargo la columna creo esos espacios que me permiten luego esas publicaciones esa flexibilidad para luego saltar exhalo, acecho saltito hacia adelante entro en postura vaca la Clameme, cargador. Alineo mi conciencia con el intento universal. Y ahora acá, el que se anime, el que quiera que pueda, vamos a hacer 13 saltos. En vez de estirar, vamos a hacer saltitos. Entonces, el que quiera hacer los saltitos, el que quiera estira. Vamos a contar 13 desde acá. Entonces, desde estar en la postura de cargador, inhalo. de los pies, cierro los ojos, alineo mi conciencia con el intento universal, alineo mi conciencia con el intento universal, inhalo, al exhalar apoyo manos en la tierra, saltito, paso hacia atrás, apoyo rodillas en peines, vamos a separar acá para relajar las caderas también, las rodillas al ancho del tapete, Punto deditos de los pies y relajo la columna hacia atrás. Y aquí entro en postura de descanso. Me aflojo, suelto. Relajo. Relajen por completo su cuerpo. Suelto. El cargador también es una representación de que esté catipoca la personificación de las fuerzas que sostienen al universo, una de las representaciones de la percepción. Me observo qué sucede en el cuerpo, vamos volviendo a la calma de a poco. Cambiando la respiración, cambiando las exhalaciones Vamos a exhalar más lento de lo que inhalamos Cuenten su respiración y exhalamos un poquito más de lo que inhalamos Y ahora muy despacito, vértebra a vértebra, lento Nos vamos a ir reincorporando vértebra, vértebra, hasta quedar sentado sobre nuestros glúteos, acá va a haber diferentes opciones, si a alguno le duele, le molesta estar en esta postura sobre nuestros talones, si es muy fuerte para las rodillas, simplemente cambien el cruce, vamos a abrir un poquito ahora nuestro pecho y si estamos en esta postura de las piernas, también vamos a ayudar a estirar los muslos, un poquito toda la zona de las caderas que estuvo trabajando bastante, entonces de a poquito vamos a ir llevando los brazos hacia atrás, vamos a, podemos frontear, hacer este círculo con uno, luego con el otro. Y ahora de a poquito, esto lo voy a ir chequeando cada uno en base a su propio cuerpo, puedo apoyar las manos, abrir el pecho. Y acá ya estamos estirando, si acá estoy muy bien, estoy muy cómodo, no siento demasiado el estiramiento, puedo ir descendiendo. Primero voy a probar bajar un codo. Si ese codo llega cómodo y está bien, baja el otro codo y la cabeza siempre se proyecta siguiendo la línea de la columna. Si mis rodillas están bien, muy muy bien, no tengo dolor, no tengo problema, no se me levantan, puedo probar ir bajando los, los hombros hacia la tierra, pero esto suele ser demasiado si mis rodillas se levantan, entonces no lo vamos a hacer en el caso de que nuestras rodillas hagan esto, se empiezan a levantar, significa que ya es demasiado, entonces me puedo quedar acá o me puedo quedar acá, cualquiera de los dos está muy bien, es solo para el que ya tiene muy abierto el cuerpo y entonces puede caer hacia atrás sin que las rodillas ni se levanten ni se separen, nos vamos a quedar acá un ratito abriendo el pecho, y la opción para el que estaba cruzado de piernas o no puede hacer esto es hacerlo con una sola, podemos dejar una flexionada, estirar la otra e ir de a poquito, de a poquito hacia atrás, ir ayudándonos ahí, inclusive, lo mostro del otro lado, como con una sola pierna, sí, solamente ahí de a poquito, ir cambiando. O bien lo que puedo hacer es dejar apoyada una eh, rodilla hacia el cielo, planta del pie y luego pasar el peso del cuerpo sobre un lado no, esto también se va a complicar para hacerlo de esta manera no, está bien, prueben hacerlo así estirando una pierna e ir levemente hacia atrás y luego la otra, el que no pueda con las dos un ratito más abriendo el pecho alargando nuestros muslos y luego para salir o es bien, por un costado redondeando la columna redondeando, redondeando, redondeando, subo o bien empiezo a empujarme desde la fuerza de mis manos, brazos y por último, último la cabeza. Nunca sube primero la cabeza. Ahora, desde acá ya vamos a entrar en la técnica anabólica del día de hoy. Tonatoca es la conciencia y el recorrido de nuestro cuerpo. Entonces, pueden utilizar unos, unos cojines, unos bloques, porque vamos a juntar la planta de los pies un poco más lejos de nuestra pelvis, que cuando solemos ponernos en mariposa, un poquito más abierto, las rodillas permitir que caigan hacia los lados, y luego y suave nos vamos a empezar a recostar hacia la tierra, a relajar las palmas de las manos hacia el cielo, y dejar que las rodillas suaves caigan, flojas y relajadas. Si acá esto es incómodo para las caderas o para las rodillas, lo que podemos colocar, en este caso yo ya tengo bloques, podemos colocar unos bloquecitos hacia los lados y si no tenemos bloques, podemos poner un cojín hacia cada lado. Entonces de esa manera el cuerpo queda súper, súper relajado, tiene los soportes para poder descansar y si no cuento con esos elementos, no importa, estoy un ratito así, si me empieza a molestar, estiramos las piernas. Entonces nos vamos a recostar y vamos a comenzar con este recorrido por el cuerpo desde nuestro lado izquierdo hacia la derecha, desde arriba hacia abajo con esta intención mi cuerpo, mi mente y mi respiración son uno en intento nos vamos a comenzar a conectar con este elemento tierra en nuestro cuerpo como si los huesos se nos empezaran a hacer más densos, más pesados, conectando con el elemento tierra dentro de nosotros, dejándonos caer, pesados hacia la tierra, relajo, suelto. Vamos a llevar la conciencia hacia la parte posterior de la cabeza. Y vamos a sentir como cae hacia atrás, floja, relajada, pesada hacia atrás. Tomo conciencia del ojo izquierdo y dejo que se afloje hacia atrás. Y ese párpado sobre ese ojo se suaviza, se relaja, se afloja. La respiración es libre pero consciente. Respiro como mi cuerpo lo necesite, pero estoy observando, estoy sintiendo. Siendo el ojo derecho, cayendo hacia atrás, flojo, relajado. se relaja la lengua hacia atrás, se afloja la boca, los labios, se relaja la mandíbula, la garganta, como si pudiéramos amplificar nuestras vías respiratorias, dejándolas relajadas, sin tensión, sin apretar. Relajo el hombro izquierdo, la clavícula izquierda, el homóplato izquierdo, suelto. Relajo el hombro derecho, clavícula derecha, homóplato derecho, y suelto. Percibimos cómo se descomprime el pecho, se relaja, se amplía. Relajo el brazo izquierdo, codo, antebrazo. Relajo el brazo derecho, codo, antebrazo. la palma, los dedos desde el centro de la palma hasta la puntita de los dedos llevo la conciencia habitando cada espacio cada parte que voy nombrando soltando del lado izquierdo descendiendo hasta la cadera ingles del lado izquierdo me dejo caer sintiendo el sostén del suelo del piso el sostén de la tierra puede ser las costillas cadera ingles del lado derecho Relajo el glúteo, el muslo, rodilla de la pierna derecha. Relajo desde la rodilla izquierda hasta la punta de los dedos del pie izquierdo. Pasando por la pantorrilla, tobillo, planta del pie, que levantar es una entrega absoluta para poder recibir la información que tiene el cuerpo para darnos para escuchar a ese ladón agual para poder percibir lo que no podemos cuando la mente está en constante diálogo Mantengo el cuerpo, mantengo la atención para recibir la información que necesitamos recibir. Relajo desde la rodilla derecha hasta la punta de los dedos del pie derecho y me aflojo por completo. Dejo que todo el cuerpo caiga hacia la tierra. vamos a entregar al silencio, al silencio físico, silencio mental, emocional. Si la mente se distrae, usen sus vehículos, usen su aliento, su respiración y direccionen su atención a este recorrido o a alguna parte del cuerpo. Estén dispuestos a recibir lo que sea que suceda, pero sin intervenir, solo observando Ahora lentamente, vamos a ir tomando una inhalación más profunda. Podemos exhalar por la boca en un suspiro lento, y muy de a poco vamos despertando nuestros sentidos hacia el exterior. Percibiendo sonidos Percibiendo el sabor en la boca Percibiendo olores, aromas Luego sensaciones táctiles en cualquier parte de la piel, en cualquier parte del cuerpo el aire, la atmósfera, la ropa, el piso y luego desde ahí de a poquito ir realizando pequeños movimientos con los dedos con las manos los pies las piernas podemos empezar a estirarnos como sea que el cuerpo nos pide y luego despacito, lento y suave vamos abriendo los ojos muy despacito podemos realizar los estiramientos que el cuerpo nos pida nos vamos a recostar por el lado derecho en forma de capullo, de, de embrión en posición fetal vamos a tapar con nuestros antebrazos nuestra cabeza, buscando esa oscuridad para renacer Hacernos bien chiquitos, ir hacia nuestro centro y observarnos, acecharnos. Cómo estamos, cómo nos sentimos. Los efectos de la práctica sobre nuestros vehículos, nuestros cuerpos y luego lentamente con la ayuda del brazo que tengo por arriba, con la ayuda de esa mano, voy a empujar y me voy a empezar a levantar vértebra, a vértebra dejando que lo último que se reincorpore sea la cabeza, lo último último, último y de esta manera vamos a finalizar nuestra, nuestra práctica hemos concluido el día de hoy muchas gracias la Sokamati Hola a todos Espero que se haya escuchado bien que se haya visto bien Pueden dejarnos sus comentarios Si resulta este medio Para, para compartir prácticas O si prefieren seguir Conectados al Google Meet Estamos abiertos a recibir ahí nuestro, su, su feedback Su devolución De cómo se sienten Que tengan un hermoso día Chao, chao no sé cómo cortar el vivo, Ahí está. Que tengan lindo días.